Mi cabello para mí significa respeto, eh, apoyo y pues liderazgo también. Y que así como lo tenemos es como nuestras ¿cómo lo digo? raíces, raíces los llevaban antes. Ok. ¿Eh?